No ah <gasps> No sabía No sabía No sabía, boludo Es que era obvio Era obvio Era obvio Ahí tienen su 90% Ahí tienen su 90% que tanto andaban diciendo Ahí tienen su 90% ¿Están felices ahora? ¿Están felices ahora? Me puedo pasar en De hecho, iglesia. es una caja porque borraron los comentarios Y miren y el comentario destacado Miren el comentario destacado ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser este el comentario destacado? Por, ¡No! Y, ¡Mira la cantidad de likes! ¡Ese es es 71 me trae recuerdos! Ah, maldición ¿Qué ponemos? Este... Es que ni siquiera voy a ponerlo en inglés, vamos a ponerlo en español ¿Por qué, ¿Por qué lo pongo en inglés? No lo sé Ahí va 90% Ok, acá está su es 90% El que tanto decían El que tanto decían, oh Augusto, vas a ponerle el 90% Vas a ponerle, acá tiene su 90% Hijos de puta Acá tiene su 90% hijos de puta Bueno No sé No sé No lo sé